Mi nombre es Fernando Alfaro, soy ceramista hace 40 años, yo fui profesor en la Escuela de Bellas Artes en Santiago, y profesor exonerado, en esa época yo como una forma de sobrevivencia tomé la cerámica como una forma de vivir en Chile sin irme al exilio. Las arcillas tienen la, la cualidad que pueden ser modeladas, moldeables, y, y si tú las sometes al fuego a 800, 1000 grados de temperatura, se vuelven eh, duras y utilizables. Esa es la cualidad de la arcilla, no así la tierra la tierra eh, tú no la puedes modelar. La elección de Fernando Alfaro, Premio Nacional a la Cultura Tradicional 2016, Margolo Yola, obedece a que es una persona que tiene lo, los conocimientos eh, relevados nacionalmente y eh, podía generar un trabajo de transferencia tanto en patrimonio como en la técnica eh, con la materia prima que, que él trabaja, que es la arcilla, que es la greda. Con las señoras que estamos trabajando, ellas son incipientes en la cerámica, están recién empezando pero tienen una voluntad increíble. Ustedes han podido tomar imágenes de lo que hemos logrado, entre ellos la construcción de dos hornos, uno que es para la cerámica y como nos sobraron ladrillos hicimos un hornito que les va a servir mucho a las señoras para hacer pan amasado. El primer día llegué porque mi mamá me contó que estaban haciendo aquí trabajo en Greda y llegué el tiro motivado con la idea de hacer una ocarina en Greda así que eso es lo que me pasé haciendo estos días, practicando y le pedí ayuda a Fernando y todos estos días muy, muy buena persona, o sea, él llegó aquí, eh, yo, yo llegué con las ganas de, de, de aprender y me, el tiro me, me se ofreció y, hasta, y cuando vio lo que yo quería hacer, y se ofreció el tiro a darme consejo, idea y todo para poder desarrollarlo bien Hace ya bastante tiempo el Consejo tiene una intervención en Río Seco... ...que data más o menos del año 2007-2008... ...y que eh, en conjunto con estas mujeres... ...organizadas en el Comité Cultural Barrial de, de Río Seco... ...hemos generado distintos eh, trabajos de, de capacitación... ...en lana, también en cerámica... ...y veíamos que esta residencia artística con Fernando Alfaro... ...podía ser un punto eh, muy motivador para las mujeres en reconocer y apreciar el valor de la arcilla que naturalmente será en Río Seco. La motivación es eh, producir un, eh, un nacimiento de la cerámica patagónica con eh, todo lo que significa su ajuar eh, eh, histórico, eh. hay mucho que decir en la zona y de eso nos vamos a encargar nosotros los ceramistas.